Cómo les va pintando el año, espero que estén muy bien Este, pues nuevamente mis condolencias mi pésame para la gente que ha perdido a seres amados a través de esta situación de la pandemia aquí en México la situación pues se ha agravado gracias a que muchas personas no acataron pues las indicaciones de quedarse en casa sobre todo en año nuevo y este, Navidad, igual día de los Reyes Magos entonces bueno, pues ahorita aquí tenemos las consecuencias México por el momento tiene ahorita eh, este casos nuevos de infecciones arriba de 20.000 por día y este hay unos días donde baja, otra vez hasta 8,000, pero digamos, ahorita la media son 20.000 y estoy siempre viendo los, los países como van y hay unos países que como el Reino Unido, que la verdad, yo no, yo no sé, pero les cuesta mucho trabajo bajar los, los casos de, de infecciones. Están arriba de 40.000. Y este Alemania llega también a tener casos muy altos de incidencia. Y, este, y bueno, pues ya hay que tener más paciencia. A mí, la verdad, me cuesta un poquito más trabajo Tener paciencia, ahorita que se sabe que bueno, ya están próximas las vacunas. Y México y Alemania, este, los dos países acordaron con la ONU. En darle preferencia a los países pobres para las vacunas que habían pedido. Entonces bueno, las mismas se han retrasado para ambos países. Lo cual es una acción muy noble, pero que retrasa todo un poquito más. Ni modo, hay que ser un poquito... de pacientes, tarde o temprano ya nos toca la, la vacuna. Muy bien, empecemos con la lectura de esta semana y la interpretación de la misma. La Virgen María nos quiere dejar saber. Integrity, integridad. Miren, la carta que es la carta de la lectura principal de todo el año. Se está repitiendo acá, nos está recordando la Virgen. Nos está pidiendo ser íntegros. Y dice, I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en, la habilidad, en mi habilidad para saber qué es verdadero para mí. Confío en mi intuición, pues. Y dice verdadero en el sentido, este, no dice eh, que es bueno para mí, ¿no? sino que es verdadero para mí. Entonces esto tiene importancia en el sentido de que es que tiene que ver con tu misión de vida, con que, que resuena con tu propio ser, este, con esa integridad. ¿no? Como decía, la integridad es el que tenga coherencia la palabra con el hecho. ¿okay? Muy bien. Entonces, este, prosigamos para el día lunes y martes. La carta dice paz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 Adquiero a través de hacer esta conexión conmigo mismo, con mi yo superior, con mi propia divinidad, como lo quieras definir. Y esto lo logras a través de la meditación. Este, una manera más ligera de lograrlo es a través de la música. Eh, y bueno, hago mención de la paz aquí también. Porque como he mencionado en los videos anteriores, ha habido tanto, tanta sobreinformación de esto de la pandemia y las vacunas y tanta falsa información también. Que mucha gente ya, ya ni sabe, ¿no? <ríe> A qué atenerse. Y este, y bueno, de que si la cepa nueva de Sudáfrica y su, eh, Sudamérica este, que llegó a Inglaterra, que se ha cambiado, que se ha montado, que si las vacunas van a servir. Yo de lo que entiendo, sí, va a servir las vacunas, he dado caso de que no. BioNTech, la compañía esta alemana, que desarrolla esta clave de este nuevo tipo de vacunas, este, dijo que dentro de una semana tenía todo, este... Todo resuelto, pues, ¿no? Si realmente se tuviera que hacer un cambio dentro de la receta, digamos, de las vacunas, en una semana se podría cambiar la producción de las mismas. Pero bueno, menciono esto porque me han llegado, eh, de repente, de amistades, pues mensajes, ¿no? De, ay, alerta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la gente se está muriendo y es más infeccioso y, y nuevamente se llega a alterar y llega a ver esta alarma, ¿no? Y este, realmente es mantener la paz interna, igual en cuanto a, tus a los gobiernos, lo que mencionaba en el video anterior. Confía un poquito en tu gobierno, confía un poquito en las autoridades. Sí veo algunos países que creo que no están tomando las decisiones adecuadas, desgraciadamente. Este, como hay una vacuna de, este, creo que se llama Sinovac, de China, que resultó no ser tan efectiva. Este, y creo que la están utilizando mucho en el Perú este, y bueno la cuestión es de que pues hay que mantener la paz interna hay que, la paz tiene que ver con la paciencia entonces bueno vamos a ver cómo se desarrollan las cartas para el miércoles y el jueves las, la carta dice Ave Fénix es el arcángel Azrael y dice como el ave fénix renaces de las cenizas de esta situación Ayúdame, a Israel, a ser una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Bueno, aquí en título personal, pues me llega de que, este, participé en, en un concurso que se llama Potre, que es de España, este, que tiene el patrocinio, la ayuda de Galería Arte Libre y del de Museo Meam, en Barcelona, que es un lugar en el que siempre he querido exponer y bueno, desgraciadamente no llegué a ser finalista dentro de una de estas competencias, la que se llama Potri y este, pues nada más semifinalista. Entonces, bueno, la verdad me decepcionó un poquito porque pues dije, bueno, ¿por qué? ¿no? Este, dime mayor esfuerzo, hice lo mejor que pude, y pues no sé cuáles sean los criterios del jurado, pero pues no llegué a la final. Y eh, veo otras personas que sí llegaron, y igual la calidad de los trabajos son muy, muy buenos. Y no digo que mi trabajo sea mejor o que que él sea peor, pero no, entien, no entendí muy bien por qué no, no pasé a ser finalista, porque según yo la calidad del trabajo sí estaba ahí. Igual me pasó con una competencia anterior de los americanos, de los gringos, que se llama ARC, y, este, y fue algo muy similar. Y de hecho, bueno, ahí había diferentes categorías, y dentro de las categorías había una que era como la mejor, la mejor de todas las pinturas. Y la verdad yo vi la pintura y yo no entiendo el estándar de belleza que tiene el jurado, pero estaba mal ejecutado, mal ejecutado los colores estaban mal había muchas fallas este, de ejecución, técnicas, eh, el, eh, el tema mismo no fue nada fuera de lo común, la composición, bueno, o sea, por donde le viera yo dije, bueno, y esta es la mejor de todas y fueron, creo, 1.600 piezas las ganadoras de todas las categorías que había. Y, este, y la verdad me sorprendí este, que, que escogieran eso. Entonces, viviendo cada una de las categorías y la verdad pues no concordaba con ellos, ¿no? Es como con el concurso de belleza. De que dices, bueno, yo no entiendo por qué escogieron esta, si, si esta está mucho mejor en, en todos los sentidos, ¿no? Y lo comenté con algunos artistas que también participaron ahí y, bueno, pues pensaban igual que yo. Entonces, bueno, la, la conclusión ahí fue que no me lo tomara tan en serio y esto ya fue como hace dos o tres semanas. Y, este, y saqué esa conclusión este, que creo que fue un poquito como el aprendizaje para ahorita con lo del Mopotre, de que no me decepcionara tanto, ¿no? De que quién sabe por qué, de repente así salen las cosas, que sales afortunado o no sales afortunado. Entonces lo, lo saco a la luz porque pues va muy de acuerdo con lo que dice la carta, la voy a volver a leer. Dice Arcángel Israel, como el ave fénix renaces de las cenizas de esta situación... Ayúdame, Israel, a hacer una mejor versión de mí misma o de mí mismo, me reinvento. Entonces, bueno, ahorita, por el momento, estoy pintando para otra competencia que es aún más importante, de, de, igual, de Galería Arte Libre y del MEAM, que se llaman Figurativas, y es una pieza mucho más grande, que me ha llevado mucho más tiempo, y uh, pues lo estoy haciendo con, con mucho cariño, pero igual ya, ahorita estoy así como que, bueno, pues la voy a meter, y si llega a la final, pues qué bien, y si no, pues también, ya que se le va a hacer, ¿no? Y uh, yo creo que pues de ahí este sí voy a seguir compitiendo en estas este, competencias que son muy buenas porque te dan mucho renombre, y te dan la, la posibilidad, como decía, de exhibir en un museo de muchísima categoría internacional, y entonces, bueno, pues se cotiza tu obra y pues es más factible que se venda, obviamente, ¿no? También visto desde el punto de vista mercadológico. Pero este, en cuanto a ánimos, pues sí, me, me pegó. Pero pues eso fue ayer y pues ya, ¿no? Ya sobrepasé la situación. Muy bien. Y entonces para el viernes, sábado y domingo la carta dice... Clarividencia. dice el arcángel Sandalfón y dice... Confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Bueno, como sabes, este, tenemos la capacidad de ser clarivisuales, ¿no? o sea, de visualizar cosas a través de la visión, recibir los mensajes angelicales. Esto puede ser este, a través, qué sé yo, que vas en la calle y ves un cartel y ese cartel dice algo que justamente es la respuesta a una situación puede ser que sea entre sueños que visualices algo o en sueños este, entonces bueno que sea visual ¿no? entonces la clarividencia esa es una, la otra es ser clarisensorial que sentimos, ¿no? que percibimos físicamente eh, dijimos ah me siento cómodo es como una reunión, ¿no? Donde sientes la buena vibra, decimos aquí en México. Y entonces pues, te sientes a gusto, estás cómodo. O igual no te sientes cómodo, ¿no? Sientes que hay muchísima tensión de por medio, que hay un malestar, que, que hay mucha fricción. Entonces, bueno, esa es clarisensorialidad. Otra más es la clariauditividad. El que seas clariauditivo. Entonces que escuchas los mensajes de los ángeles. Este, ahí, pues en mi caso es como primero he recibido los mensajes angelicales. Eh, al principio me costaba un poquito de trabajo en diferenciar qué tanto eran un diálogo interno, ¿no? A realmente los mensajes de los ángeles. Pero con el tiempo lo vas practicando y vas viendo, vas repreguntando y vas viendo y puedes diferenciar ya con mucha facilidad. Y la última es la claricognitividad, el saber la respuesta sin saber por qué sabes la respuesta, pero la sabes, ¿no? El que está ahí. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, así si me pasa ahorita con esto de, de, de la pandemia, de las vacunas, el saber que todo va a estar bien, ¿no? El saber que sí este, vamos a recibir las vacunas, de que vamos a estar vacunados, de que ya calculo para mediados de año... Tal vez el 50% de la población mexicana esté vacunada. Y eso pues, ya va a mitigar muchísimo todas las cosas y se va a volver un poquito más a la normalidad. ¿no? Entonces, bueno, este abre tu corazón para recibir los mensajes angelicales. pide a los ángeles que se hagan presentes, que te dejen saber las respuestas. Y como siempre he dicho, las respuestas están en tu corazón. Entonces escucha y escucha con el corazón. Puedes diferenciar también con las del ego, las respuestas del ego son muy diferentes este, a las del corazón. Hay veces que también recibes una respuesta muy diferente a la, que, a la pregunta que hiciste. A mí al principio me pasaba esto, que preguntaba, no sé, por decir algo que no era la pregunta, pero llegará a haber lluvia mañana y de repente la respuesta era el carro es rojo y dije bueno qué tiene que ver una cosa con la otra o ¿No? si yo pregunté si ¿sí iba a llover y este eso hay que entrenarlo un poquito es como andar en bicicleta si te acuerdas ¿no? pasabas del triciclo a la bicicleta y la bicicleta con las rueditas chiquitas a los lados y la, la ayuda es como cualquier cosa y lo practicando es lo mismo que la meditación ¿no? entonces bueno se va afinando este es como la sintonía de, de una estación de radio, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver cuál es la última carta adicional. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice ideas e inspiración. Miren qué chistosa esta carta. Salió igual la vez pasada y yo creo que ya es la tercera vez, de hecho, en este, en este mes que sale. ¡Shh! Entonces, bueno, este, esta la uno mucho con... Bueno, de hecho, con, con las tres. A través de la paz interna, ¿no? Y de esa serenidad, de saber que todo está bien. Renaces como ave fénix de la, pues tal vez, decepción, desilusión, desencanto, ¿no? De una situación de que, pues, no haya salido como tú habías, habías esperado. Y retomas fuerza para tener nuevas ideas, nuevas inspiraciones... Tal vez no para cambiar drásticamente el rumbo, pero sí, tal vez hacer algo nuevo. Este, yo cuando estoy pintando siempre tengo ya como el siguiente proyecto por lo menos, ¿no? Y ahorita ya tengo dos o tres proyectos ahí planteados. Este, y siempre me, me alegra cuando empiezo una, una, un proyecto nuevo, igual cuando lo estoy haciendo y cuando lo finalizo. Pero siempre tengo en mente algo más adelante. Y creo que esto es importante y lo mencioné en el video anterior eh, con mis padres que son personas ya mayores siempre tienen como un, un reto, ¿no? Para, ah, pues en esta semana tengo que hacer esto y el próximo mes esto y en tres meses tal y en un año tal y siempre hay una meta este y eso creo que es muy importante para mantenerse eh, con la alegría de la vida, ¿no? No decir, ay, pues ya tengo, no sé cantidad de años y pues ya me dejo ir y ya me dejo morir, sino muy al contrario, ¿no? Así como, ay, mira, y hay que, me, me hago como de la vista gorda <risa> y hay, que, hay muchas cosas que hacer todavía y no me puedo ocupar de ese tema de la edad o de X, y creo que es una mentalidad muy sana. es igual nosotros, ¿no? Este, en tu vida diaria, pues, proponte cosas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo contribuir? a este mundo, a que sea un mundo mejor. Y es desde una pequeñez hasta algo este, sí, muy significativo. Estaba viendo en las noticias de un influencer, un oftalmólogo, este, que se dejó vacunar antes que la línea primaria de, de, de personal con contacto con pacientes con COVID. Y pues se brincó la línea ¿no? de, de vacunación. Y este y bueno, como que entendió que hizo mal, subió otro video disculpándose, etcétera Pero de hecho le escribí, le dije, bueno, ¿sabes que Pues yo que tú aprovechaba ya porque se hizo popular, obviamente, se viralizó el asunto. Y su cuenta en Instagram también subió. Entonces le, le puse, mira, si, si ya tienes esta plataforma y ya ves que fue un error es pues aprovechar la plataforma para hacer cosas positivas, para hablar bien por algo, una organización, un movimiento, etc. ¿no? Entonces, aprovechar que tienes, no sé cuántas personas lo seguía, pero creo que es 70.000. Entonces, pues imagínense 70.000 personas, aquí en el canal son 13.800, de las cuales no creo que todos estén viendo el video, pero bueno, o sea, es la potencialidad ¿no? de, de influenciar a 13.800 almas. Este, entonces, pues con esta persona eran 70 mil, este, y en cosa de nada, de dos, tres días se viralizó. Entonces, bueno, aprovechar eso, ¿no? hacer algo, algo positivo de, de, de esa situación. Entonces, siempre se puede, siempre de lo negativo eh, podemos sacar algo positivo. Ah, de cuenta, somos como las fotografías de antes, que del negativo... Sacamos el positivo, la fotografía, ¿no? Entonces, bueno, siempre podemos mejorar, siempre podemos mejorar nuestra actitud ante la vida, mejorar nuestro estado de ánimo, ser amables, hacer una mejor versión de nosotros mismos, ser íntegros. Creo que queda muy claro, te deseo una muy bella semana, te mando un abrazo de luz y muchísimas bendiciones, donde sea que te encuentres, hasta la próxima ocasión. Con mucho amor, namaste.